Un hombre denunció este lunes ante el Comando Regional Noreste de la Policía Nacional que otro lo quiere matar. Willy Hernández, residente del sector Aslor de esta ciudad, acusa a un supuesto chamo Tavares y asegura que este ya le había propinado un tiro que lo dejó lisiado hace dos años por motivos pasionales. Que un muchacho le dicen chamo ya me dio un tiro hace mucho y entonces me tiene de de que me ve, me vea jalando una pistola y hay unos primos de él que viajan para Nueva York y le compran a mi fuego para que me mate. Y anoche fue a mi casa mismo, la mamá mía está operada y corazón y no puede oír nada, que la operando es una vena y entonces ya él me tiene... Yo tengo miedo de salir, yo no salgo porque cuando quiera es jalando, y me fuego y, y cae una pistola. Y los primos de ahí tienen base de armas, tienen 45 como lo han dicho a mí, tienen escopeta y de todo ilegal, no tienen... ¿Por sin por permiso, sin nada. Por, por el tiro, sí, entonces lo solitaron por un revólver, entonces ahora cae una pistola. Eso me dio un tiro con una pistola. Pues. ¿Por después por yo le puse qué? la querella y lo agarran con un revólver. ¿Por qué la problemática que usted eh, Yo tenía una mujer y entonces yo me, me lo encontré y me dejó la mujer y me dio un tiro sin yo estar operando esperando. Y de ahí para adelante ella ha seguido jodiéndome y jodiéndome. Y los primos de él le compran mí y me tienen sola, yo no puedo salir, yo tengo tres muchachitos y después vea como estoy lisiado, esa mano. Pero eso fue un tiro pasado, que el chefe no me mató. ¿Qué, te ¿Qué es? esperan las autoridades con los señores? Yo espero que las autoridades hagan algo haga, haga con ese hombre, porque los primos que lo ayudan, y entonces eh, los primos que lo ayudan a comprarle salma para que me mate, ellos, ellos sabrán de eso y la, y la mamá me... Para NTN, Ileana Durán.